ya, ey ey marco Marco en ya el cuero lo tiro el cuero lo tiro el cuero lo tiro si quiero te miro no te quiero pero igual te tiro el cuero lo tiro el cuero lo tiro el cuero lo tiro el cuero lo tiro si quiero que te miro Tú eres mi pupilo, yo soy un vacío si me piro ni no quiero. A veces a veces me desespero Sal, salgo en cuero, el cuero le tiro, el cuero le tiro, no te miento. Cuando hablo no invento, eso es lo que eso es lo que siento. Con un año vulgar y salgo al party con un mento creando estoy creando no lo hago lento Pa' que te cuento Hoy estoy tirando viento El coro lo tiro El coro lo tiro El coro lo tiro Si quiero te miro No te quiero pero igual te tiro El coro tiro El lo tiro El coro lo tiro El coro lo tiro Si quiero te miro Tú eres mi pupilo, yo soy un vampiro Si, qui si quieres me piro, pero, pero no quiero A veces, a veces me desespero No me entero, no me entero no de nada Saco la pala y te entierro El cuero lo tiro, el cuero lo tiro Si, que si quieres, si quiero te miro Tú eres mi pupilo, yo soy un vampiro, aún me como un tarraco, me como tarro de atún, juego al juego al cachipun, tuno a tuno así las cosas bien las hacía el tunirun. El coro lo tiro, el coro lo tiro, el coro lo tiro, el coro lo, lo, lo tiro, si quiero al tenido.